Y antes de hacerlo, saludo ya a Eric Encinas, que está en Barcelona. ¿Cómo estás, Eric? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Sobrico, y también a la mesa con la que estás. Bueno, oye, gracias como siempre por dedicarnos unos minutos a estas horas ya y además un viernes por la noche que ya, pues en fin, de lo que tiene ganas el personal es de descansar. Oye, charlaba antes con, con Daniel de, de inflación y otros conceptos macro, pero también le preguntaba el mismo asunto por el que quería hoy preguntarte a ti. Ya lo han escuchado nuestros espectadores, pues cuando se produce el putsch o el golpe de Estado, como prefieran ustedes, pues hay una desbandada y una fuga de empresas de la que ya hemos hablado. Y no hace tanto tú y yo, Eric, hace pocas, pocas semanas de Cataluña, no siendo las menos importantes precisamente entidades eh, financieras de tanta envergadura como Sabadell o CaixaBank. Bueno, pues en el caso de estas dos, trasladaron su sede social a Valencia. ...han pasado ya cinco o seis años... ...de todo aquello, va camino de seis... ...en octubre de, de este año, hará seis años... ...y bueno, pues los cantos de sirena... ...de un gobierno que luego los días impares... ...pues insulta no solamente a los grandes empresarios... ...sino a los financieros y tal... ...para que vuelvan a Barcelona... ...supongo que también del de Tito Aragonés... ¿no? Y, de, ...y de sus secuaces... ...pues han sido incesantes... ...pero como hemos leído hoy... ...vuelve a poner el, el pantallazo a Inara por favor... ...por si algún espectador se ha incorporado... ...un poquito más tarde como hemos leído hoy en algunos diarios regionales de, de la comunidad valenciana, por ejemplo en, en las provincias, pues Caixabán y Sabadell rechazan esa idea del gobierno de dejar la comunidad valenciana y de volver a Cataluña, ¿Qué no verán, ¿Tú crees que, claro, hay condiciones para que vuelvan, hay seguridad jurídica, pero si pues sí, sí, lo más suave que pueden hacer es romperle los escaparates o romperles la cara a los, a los que vuelvan a poner allí en las, en las oficinas? Pero pues si sí, en Cataluña ya hay muchos rincones, y en Barcelona incluso, donde ya no hay una democracia real. Eric, ¿cómo va a volver la gran empresa y el gran capital a Cataluña? Si sí es, bueno, en un contexto en el que además de las cargas altas impositivas que, como bien saben, dan en la calle hay en Cataluña, porque es la más alta ¿no? de cargas impositivas de toda España, aparte de eso hay un, hay un marco legal que no se está cumpliendo, constitucional, la constitución en Cataluña no se está cumpliendo, están, están eh, pisoteando ¿no? derechos y libertades fundamentales, como tú estabas diciendo, y eso aleja de eh, los constitucionalistas y eso aleja también pues, a los inversores, ¿no? por ejemplo, con las multas lingüísticas, ¿no? Por no roto en catalán. Eh, esas multas que, que, que hacen que, que los empresarios no se sientan a gusto de poder returar como, como quieran, ¿no? En el caso de la, de la empresa, se dio, por, se dio por los disturbios, se dio a falta de estabilidad que hay en la región y que sigue, pese a lo que diga el gobierno. Intenta vender de que todo está normal, pero es mentira. Esto también es un paso que tenemos en otras ocasiones. Y lo que está ahora y hoy está intentando en la línea de echar una mano a, al gobierno catalán de volver a traer esas empresas sobre todo a esos dos bancos eh, también Caixabank y, y el banco Sabadell que están haciendo con sus redes sociales en la comunidad valenciana pero le han dicho evidentemente que no se dan esa situación no son tontos las empresas se dan cuenta de que la situación aunque no haya disturbios graves la situación no ha mejorado y ha empeorado en muchas funciones entonces, lo que vende el Gobierno ya saben que no es verdad. Por lo tanto, eh, no se da un panorama para que vuelvan empresas. De hecho, se siguen yendo empresas. Ya se han ido, hay que volver a recordar, más de 8.000 a la Comunidad Valenciana se han ido más de 700 empresas. Y, por lo tanto, en este panorama no atractivo para que para, para, se si incorporen nuevas empresas a la Cataluña, pues eh, no que esto cambie. Es decir, la Generalitat tampoco ha tomado ninguna medida, ni el, el tema de impuestos es todo al contrario, o sea aumenta la presión sobre los ciudadanos, por lo tanto eh, no lo ven factible, es decir los bancos no creen que aún no, no, no ven, no, no ven la no ven la posibilidad de volver ahora mismo a Cataluña en una situación así de tanta inestabilidad política que la economía no me, no me extraña. Eric, te, te lo vamos a dejar aquí porque te escucho te escucho de una forma entrecortada, te hemos entendido más o menos bien, pero pero efectivamente el panorama, el panorama que, que están dejando, y lo peor es que hay gente que le sigue votando, siempre digo lo mismo. ¿no? Yo no sé si sobre siete millones de, de habitantes que tiene la comunidad autónoma catalana, que no es el censo evidentemente, pero yo no sé si sigue habiendo dos millones de independentistas, pero en cualquier caso siempre me parecerá una cantidad exagerada para la ruina y para la miseria que han traído unos tipos que, Además, ni ellos se creen lo que, lo que predican. Porque, como hemos dicho siempre, Eric, este nacionalismo secesionista, supremacista, ni siquiera es una ideología que podríamos mm, respetar, bueno, en fin, no sé, no es una escrecencia del romanticismo, esto que se dice a veces de los nacionalismos. ¡Qué diablos! Es una forma de vida, es una forma de que pues, varias decenas de miles de tíos tengan la vida resuelta, faraónicamente, con grandes sueldos que pagamos todos los españoles, o con mordidas, por cierto, ahora que se habla tanto del rey emérito, eh, Mira, te sabía yo que, que quería hacerte alguna pregunta más. Ese proceso de blanqueamiento del pater Puyol, del padre Puyol como el padre de la nueva patria, Catalana, lo digo además, eh, no hace mucho que se murió otro, otro grande, otro, otro ilustre de la burguesía barcelonesa, que era Félix Millet, que también tuvo ahí, tuvo ahí un lío, por, decían que, que había pandado bastante pasta del palau, no sé qué había pasado, no sé qué había pasado ahí y tal, ¿no? O sea que se estén metiendo con el Rey Emérito y que estos tíos no, vaya, no vayan a sentarse nunca. Bueno, Millet, pero Puyol no vaya a sentarse nunca delante de un juez y mucho menos a pisar la cárcel, de verdad, me abochorna como español. Y como, bueno, pues persona que cree todavía en el Estado de Derecho. Pues sí, es intolerable, la verdad, desde un punto ético y de, y de creer en la justicia, ¿no? Que, que puyó, ¿no? Con, todo lo, con todas las informaciones que se ha sabido y que no se haya sentado como toca, ¿no? En el banquillo, en el banquillo de los acusados, ni, ni que haya pisado... Nueve años, eh, Y nueve años que, que siga así, ¿no? sí que hago un familiar de él, pues sí, ¿no? como sabemos, pero vamos, también con sentencias y condenas bastante suaves, ¿no? Para lo que para todo lo el robo, ¿no? del Plan Puyol, Famacio Puyol, porque manejó Cataluña a, a como quiso durante, durante años, ¿no? durante todo el gobierno y como tú bien has dicho, hay que insistir que esto el separatismo, aparte de ser una ideología supremacista y que excluye, es un negocio, es un negocio redondo. Y muchos millones de euros. Por eso intentan evitar arreglar los problemas reales y se centran en, en los suyos, ¿no? La sensación está, está claro. eric Encinas, compañero, amigo, analista político, cuídate mucho y más ahí en Barcelona. Te envío un abrazo. Un abrazo.